Muy bien amigos, vamos a empezar entonces. Eh, vamos a instalar un certificado SSL en forma gratuita y que nos será proporcionado por Let's Encrypt. Muy bien, vamos a poner aquí en nuestro buscador, vamos a poner 0SSL. Vamos a darle enter. Y fíjense, aquí vamos a, en este enlace, 0ssl.com vamos a darle clic allí y bien entonces como les digo vamos a instalar un certificado gratuito La, el único inconveniente que tiene este certificado es que eh, lo tenemos que renovar cada 90 días sí muy bien entonces vámonos aquí donde dice online tools. Y luego vamos aquí donde dice estar. Aquí en esta parte dice Free SSL Certificate Wizard Estar. Muy bien. Estando aquí en esta pantalla podemos cambiar ya a nuestro idioma. Lo voy a poner en español. Bien. Vamos a, a instalarnos un certificado SSL gratis. Aquí está. Muy bien. Entonces estamos en el paso número uno. Aquí donde dice dominios, vámonos ahora a nuestro cPanel. Yo ya tengo abierto aquí cPanel. Y vamos a, a copiar nuestro dominio principal. Aquí lo tenemos, lo voy a copiar. Y voy a pegar acá donde dice dominios. Voy a poner una coma. Además, ahora eso mismo, pero le voy a poner delante tres veces W. ¿Sí? Muy bien. Luego vamos a aceptar aquí, aceptar 0 SSL2 y también vamos a aceptar acepto Let's Encrypt SA PDF. Muy bien. Ahora sí le damos a siguiente. Se está generando ahí nuestro código CSR. Bien, dice el código CSR se ha generado, copia o descarga tu CSR. Vamos a descargar nuestro CSR. Aquí está, a ver, ¿lo ven? Aquí está. Bien, vamos a descargarlo entonces. Bien, el archivo se llama domain-csr.txt. Eso lo vamos a vamos a abrir nuestro, nuestra carpeta de descargas. Y vamos a crear una carpeta especial para eso. Aquí está. Aquí está nuestro archivo. Vamos a copiarlo. Pero en una carpeta especial que la voy a crear. En el escritorio. En el escritorio voy a crear una carpeta. Que se va a llamar SSL. copiamos, lo vamos a cortar mejor, cortamos y pegamos aquí, muy bien, listo, una vez hecho eso vamos a darle siguiente y aquí nos está generando ahora la clave de la cuenta, vamos a esperar ahí un momento la que genere la clave de cuenta Muy bien, como vemos Dice la clave de cuenta ya ha sido generada Bien, esta es la clave de cuenta Aquí la tenemos, nuestra clave También vamos a descargarla La descargamos Seguramente está en nuestra carpeta de descargas Aquí está la vamos a cortar y la vamos a pegar en la carpeta SSL que hemos, que hemos creado. Muy bien, ahí lo tenemos. Una vez hecho esto, vamos a darle a siguiente. Nos sale un mensaje que dice la clave se ha registrado. Bien. Fíjense, ahora estamos en el paso número 2, que es la verificación. Aquí nos dice para verificar el dominio usando HTTP tendrá que crear archivos con el texto mostrado abajo. Fíjense aquí tenemos algunos archivos que debemos descargar y copiar y copiar en eh, en una carpeta, en una carpeta, en la carpeta public. H guión, guión bajo html muy bien entonces vamos a hacer lo siguiente vámonos a cpanel yo aquí ya tengo abierto cpanel vámonos al administrador de archivos vámonos aquí donde dice public guión bajo html bien ahora debemos crear una carpeta tal y como nos dice aquí una carpeta una carpeta dentro de public guión bajo html, la carpeta se va a llamar, aquí lo tenemos web root y hay otra subcarpeta este web root es, es public html tenemos que crear una carpeta que se llame punto well medio no y dentro de esa carpeta otra que se llame .adme-medio-challenger, muy bien, vamos a hacer eso entonces nos vamos aquí, el administrador de archivos, vamos a la configuración, vamos a marcar aquí donde dice mostrar archivos ocultos, grabamos. Como vemos, en estos archivos ocultos no hay ninguna carpeta que se llame, no hay ninguna carpeta que se llame .well-medio no. Entonces vamos a, vamos, vamos a crearla. Ok. Muy bien, voy a copiar esto. Voy a copiar el nombre. Estamos aquí en el administrador de archivos y voy a crear una carpeta. Pongo aquí nueva carpeta y voy a poner el nombre de esa carpeta que es punto well medio no. Estoy creándola dentro, repito de public Guión bajo HTML crear folder muy bien, he creado ya la carpeta. Ahora me voy a meter en esa carpeta para volver a crear otra carpeta que va a tener como nombre: aquí nos dice Adme, Adme guión medio challenger. Adme guión medio challenger, así se va a llamar ahora. Esta otra carpeta Bien, creamos Bien, ahora nos metemos en esta carpeta El directorio está vacío ¿Qué debemos poner allí? Debemos descargar estos archivos Estos dos archivos debemos descargarlo Y copiarlo en esa carpeta Muy bien, entonces vamos a descargar el primer archivo Y luego descargamos este segundo archivo ok, muy bien, si nos vamos a nuestra carpeta de descargas lo buscamos esos archivos aquí, hay, aquí está el primero y aquí está el otro, vamos a copiar esos dos archivos los vamos a cortar y lo vamos a copiar en la carpeta que hemos creado que se llama SSL y que está en el escritorio muy bien, estos dos archivos vamos a subirlos entonces, dentro de esta subcarpeta. Entonces le damos aquí a cargar. Seleccionamos archivo. En el escritorio buscamos nuestra carpeta SSL y luego comenzamos a cargar uno por uno cada uno de estos archivos. Seleccionamos ahora el otro. Listo los dos ya están cargados Muy bien Regresamos aquí Vamos a refrescar Vámonos a public.html Vámonos a la carpeta .well-now Vamos a la carpeta .adme-challenge Y aquí están ¿ven? los dos archivos que ya lo hemos cargado Muy bien ¿Cómo saber si está bien cargado? Entonces, ¿cómo saber si están funcionando? Vamos a darle clic aquí, a cada uno de estos enlaces, le damos clic y debe salir, debe salirnos el archivo como texto, ¿ok? Vamos a darle al otro. Fíjense, en los dos casos nos ha salido como texto, esto significa que estamos haciendo los pasos correctamente. Muy bien, podemos cerrar ya aquí. Ahora le vamos a dar a siguiente. Muy bien, dices tu certificado está listo. Guarda tus claves y tu CSR. Muy bien, aquí tenemos ya nuestro certificado y también tenemos nuestra clave privada. Si, sí, podemos descargarlas. Y guardarlas en, en una carpeta. También como lo hemos hecho con los archivos anteriores. Vamos a descargarlas. Ambas. Bien. Vamos a la carpeta de descargas. Buscamos. Aquí están. Ambos. Vamos a cortarlos, y vamos a guardarlos dentro de la carpeta SSL, pero vamos a hacer acá una subcarpeta, aquí vamos a poner llaves, ¿Sí? en esta subcarpeta vamos a guardar, vamos a pegar esos dos archivos, ahí está, muy bien, esto nos va a servir a la hora de que tengamos que renovar de aquí a 90 días, debemos... Tenemos que tener estas, estas, estos dos archivos para poder hacer la renovación Muy bien, entonces aquí, ¿qué vamos a hacer luego? Vámonos de nuevo aquí a ese panel Y nos vamos a la parte que dice Seguridad En Seguridad, vámonos aquí donde dice SSL barra TLS Le damos clic allí Luego nos vamos aquí donde dice instalar y administrar SSL para el sitio HTTPS. Le damos clic aquí donde dice administrar los sitios SSL. Muy bien. Nos ubicamos en esta parte. Aquí donde dice dominio. Vamos a seleccionar pues nuestro dominio. Y ahora aquí donde dice certificado CRT. Vámonos. Vámonos aquí. Y vamos a copiar aquí donde dice Vigín eh, Certificate Bien, aquí le vamos a copiar. Nos vamos nuevamente aquí a ese Panel Y vamos a pegar aquí ¿Sí? Nos sale aquí Este mensaje que dice el certificado No es válido, eso pasa porque aquí eh, Se han copiado en realidad dos archivos Si, ¿Sí? fíjense Este sería el primero donde dice Behind Certificate Y aquí hay otra parte donde también dice Behind Certificate, entonces vamos a Vamos a cortar esta parte, toda la, la segunda parte, digamos. Vamos a cortarla y ahora esa parte la vamos a pegar aquí, en paquete de entidades certificados, cabundle. La vamos a pegar allí. Muy bien. Sí, muy bien. Entonces fíjense, aquí ha salido un mensaje que dice: Dominos, carpinteriarramosperú.com, emisor, let's encrypt. Claro, es nuestro emisor de certificados. Etcétera. Ahora lo que nos falta es la clave privada, la clave privada la encontramos aquí, clave privada, copiamos y nos vamos nuevamente a ese panel y pegamos, muy bien, ahí está, hemos pegado la clave privada, una vez hecho esto instalamos el certificado, aquí nos sale un mensaje que dice se actualizó correctamente el certificado, aceptamos. Entonces, aquí ya nos ha salido esta ventana donde ya hemos instalado correctamente el certificado. Ahora vamos a nuestro sitio. Nos sigue saliendo esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenemos habilitado el HTTPS. ¿Sí? Entonces, vámonos a la administración de WordPress vámonos a la administración de wordpress vamos a ingresar con nuestras credenciales Muy bien, y estando aquí en la administración de WordPress, vámonos a instalar un plugin. Aquí vamos a Plugins y vamos aquí a Añadir Nuevo. Y vamos a instalar. Vamos a instalar el plugin. A ver, vamos aquí a a instalar el plugin Really, así se llama, Really Simple SSL. Este plugin, bueno, yo ya lo tengo, yo ya lo tengo descargado, me falta nada más activarlo. Entonces, como yo ya lo tengo descargado, ustedes lo pueden descargar, entonces yo lo voy a buscar aquí en plugins Aquí está. Lo voy a activar. Sí. Entonces ya está activado. Una vez que lo he activado, nuevamente me sale un mensaje donde dice activa. Adelante, activa SSL. Vamos a activar SSL. Sí, listo. Ya tenemos activado SSL. Muy bien. Inclusive aquí tengo la opción para actualizar. Voy a actualizar este plugin. Bien, una vez que ya tengo el plugin activado, vamos nuevamente aquí a mi página Y fíjense, ahora sí, ya está cargando Nuevamente ya tengo activado el HTTPS Sí, muy bien, entonces esta sería la forma de instalar y activar un certificado gratuito en Wordpress